Eh, yo llevo mi pelo así porque me da seguridad, porque me siento confiada de lo que soy, siento que no tengo que demostrar ser alguien que no soy, eh, porque me parece que es una forma de demostrar mi belleza eh, y saliendo de mi zona de confort. Creo que no necesariamente tengo que andar con trenzas, con mi cabello natural o con extensiones largas y con el cabello negro primordialmente para demostrarle a la gente o demostrarme a mí misma que soy una mujer negra bonita.